En 1818 Mary Shelley publica Frankenstein o el moderno Prometeo y más de 100 años después con la aparición del cine se hicieron varias, muchísimas, un montón de adaptaciones. Acá voy a comparar las tres más importantes. La de 1931 dirigida por Jane Welle, la de 1957 dirigida por Terry Fisher y la de 1994 dirigida por Kenneth Branagh. Voy a dejar de lado aquellas que reversionaron la obra, aquellas que son secuelas o secuelas de secuelas y también dejo de lado Frankenstein Conquista el Mundo de 1966 donde un Frankenstein gigante se pelea con una especie de oxila y también dejo de lado el joven Frankenstein primero porque es una parodia y segundo porque ganaría por Afano así que hoy en original versus remake Frankenstein esta es la historia de Víctor Frankenstein Mi es Victor. Frankenstein. Porque sí, el monstruo no se llama Frankenstein, ese es el nombre del creador, el monstruo no tiene nombre. Esta es una confusión que viene de años y años y años, y yo creo suponer por qué existe tal confusión. Why? acá explico porque hay varios motivos el primero, mucho antes que los superhéroes mucho antes que los slashers, o incluso mucho antes que los westerns se habían puesto de moda las películas sobre monstruos, esto fue en la década del 30 y 40 donde se estrena por ejemplo Drácula, que el monstruo se llama Drácula, también se estrena el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde el monstruo es Mr. Hyde, se estrena la momia, donde el monstruo es la momia, se estrena el hombre invisible donde el monstruo es el hombre invisible se estrena King Kong, donde el monstruo es King Kong se estrena el hombre lobo, donde el monstruo es el hombre lobo, es obvio que siguiendo esa lógica, en Frankenstein se crea que el monstruo se llama Frankenstein. El segundo motivo, las secuelas de Frankenstein, que son muchas, usan el nombre de Frankenstein a pesar de que Victor no aparece, lo usan para referirse al monstruo. La novia de Frankenstein, el fantasma de Frankenstein, Frankenstein conoce al hombre lobo, Avot y Costello conocen a Frankenstein, y La abo de Costello fue una de las películas más populares de la época y no conocen a Victor, conocen al monstruo. Pero el título dice Frankenstein. Tercer motivo, mucho antes de las adaptaciones cinematográficas, la dramaturga Baby Wiblin hizo una adaptación adaptación teatral de Frankenstein, la más famosa de todas y la que fue la inspiración para la película de 1931, y de ahí el monstruo se llama Frankenstein. Así que no es culpa nuestra que nos confundamos y ya a esta altura poco importa, y encima para sumar más y más confusión, en este video voy a referirme como Frankenstein al monstruo y como Víctor al creador. Ahora sí, retomo. No, para. antes el momento en el que te pido que te suscribas. Este momento de mierda. Así que pegan una suscribida a este canal y una me gusteada a este video y una compartida y decime con qué monstruo querés que siga las comparaciones con Drácula, con el hombre invisible, con el hombre lobo. Ahora sí, retomo. Esta es la historia de Víctor Frankenstein, un científico obsesionado con la creación de vida y por eso termina creando un monstruo a partir de partes de cadáveres. El monstruo se sale de control y termina causando estragos en el pueblo. Voy a comparar primero lo más interesante de comparar, que es el diseño del monstruo. El más fiel al libro y se podría decir que más realista es el de la versión de 1994. Es más cercano a la propuesta, un hombre feo formado por pedazos de otros cuerpos. Después tenemos el de 1957, un punto medio entre lo realista y lo caricatural. O sea, y con un color de piel más tirando a un zombie podrido que un muerto, y finalmente, aunque en realidad fue el primero, está el de 1931, el que no tiene nada que ver con nada, está lejos de ser un tipo reconstruido con partes de cuerpos muertos, y esos tornillos no tienen sentido, y a pesar de ser en blanco y negro, los pósters siempre lo mostraron verde. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. Pero, pero, pero, es el más icónico, el que todo el mundo tiene en su imaginario a la hora de pensar en Frankenstein, y eso amerita un punto por quedar en el imaginario. En cuanto cuanto al desarrollo del personaje, la del 94 no tiene competencia porque le dedica mucho tiempo a Frankie, cosa que la demás no. Acá te lo muestran solo y triste en las calles, te muestran cómo se encariña con una familia, te muestran que aprende a hablar y hasta te muestran cómo aprende a filosofar a los dos días de haber aprendido a hablar. Me me en las demás películas, Frankie no tiene mucho desarrollo, es un monstruo y listo, así que el punto es para la de 1994. Pero en cuanto al actor... Los tres están interpretados por tres leyendas del cine, en 1931 por Boris Karloff, en 1957 por Christopher Lee y en 1994 por Robert De Niro. Y a pesar de ser el mismísimo Robert De Niro, acá hace cualquier cosa. I will have En el Brana lo hiciste quedar mal a De Niro, ¿estás contento? Dios, me perdí. Christopher Lee no está mal, nunca está mal. Christopher Lee, pero es más un zombie que un monstruo. Sit down. Y Boris Karloff es todo lo que está bien. Sit down. Go and sit down. Maneja muy bien el límite entre hombre y zombie y te da mucha pena cuando lo tratan mal <risa> Así que acá el punto va para Boris Karloff. Ahora a comparar a Víctor. La versión de 1994 es la más fiel al libro, pero no voy a dar puntos por eso porque la verdad que no me importa, pero al ser más fiel al libro, desarrollan más al personaje de Víctor. La película arranca con Víctor encontrándose con unos exploradores en el polo, a ellos les empieza a contar la historia, les cuentan la historia de cómo cuando era chico conoció el amor de su vida, cómo lo afectó la muerte de su madre, que se murió pariendo, y Víctor en vez de querer mejorar las condiciones de parto de las mujeres para que no mueran más, hace lo que cualquier médico haría en su lugar. No si, sí, tratar de curar la muerte y encima después se le muere el mentor, lo que hace que se obsesione más y más. ¿No? ¿No puede tengo que admitir que su actuación... Todavía no es momento de hablar de la actuación de Kenneth Branagh, eso va a venir después. En fin, muchas motivaciones hasta que por fin decide crear al monstruo. Mucho desarrollo, quizás demasiado. La versión de 1957 desarrolla a Víctor desde otro lugar. También arranca la película con él contándole la historia de un tipo. Y también arrancan contándote desde que es chico, pero acá te muestran un pedito que es un sorete. Goodbye. Goodbye. Goodbye. <tose> Su obsesión por crear vida no sale de un trauma personal, sino que es por pura ambición. Y arrancan reviviendo un perrito. Porra, es <risa> ah, esta escena me parece muy linda. Yo también me pondría así de contento si revive un perrito. En la de 94 reviven un sapo, no es tan tierno, así que punto para el perrito. En fin, hasta que finalmente crea al monstruo. La versión de 1931, la menos fiel al libro y más fiel a la obra de teatro que mencioné anteriormente, arranca directamente con Víctor y su ayudante Igor yendo a profanar cuerpos. Down, down, you fool. Víctor acá ya está obsesionado con la vida y con la muerte y no se explica mucho por qué, simplemente lo está. Si bien la del 94 tiene un buen desarrollo, ese desarrollo no genera interés, sobre todo porque Kenneth Brannan actúa como la mierda y encima usa ese recurso de decir frases sueltas mirando a la nada. Recursó que también usa su criatura. Y encima la película es bastante ñoña, siempre están bailando, remontando barriletes, o bailando un poco más, o festejando. Que Pesado, la puta madre, ¿por qué quiero ver una familia remontar un barrilete? Contrariamente, como está construido el Víctor de 1957, me gusta mucho más. Es un mal tipo que no le importa nada, es capaz de matar gente con tal de llevar a cabo su plan, hasta mata a su amante. Para mí, el mejor Víctor y por eso se lleva un punto. Y además, el mejor actor que Peter Cushing. Colin Cliff está muy bien y Kenneth Branagh es un desastre. El peor lejos, así que acá, punto para Cushing. La única que hay bien parada en la versión de 1994 es la novia de Victor. ¿Estás mi bueno, novia, hermana, prima, en el siglo XVIII era todo lo mismo. Acá está interpretado por Elena Bonham Carter, así que se lleva su punto. ¡Felicitaciones, Elena! Y no es que quiera seguir verdeando la versión de 1994, pero es bastante mala. Es la primera versión de Frankenstein que vi en mi vida. Me acuerdo que me la pasaron en el colegio y me regustó. Pero no sé por qué la pasaron, ni siquiera habíamos leído la novela. ¿Por qué nos pasaron esta versión de Frankenstein en el colegio? Porque se me canta el culo. Pero bueno, entra en mi lista de películas que me pasaron en la escuela y no sé por qué la pasaron. Como Vulcano o La Pasión de Cristo. Supongo que será una costumbre de todos los colegios de todo el continente, así que si vieron alguna película random en la escuela en una materia que nada que ver, díganlo en los comentarios. En fin, cuando la vi me re gustó. ahora que la vuelvo a ver me parece una cagada. Que tengo un inicio tan largo la hace medio aburrida. La del 57 es buena, pero no es una genialidad. La que es una genialidad con todas las letras es la de 1931. Primero principal, el inicio. Arranca de una, sin vueltas, sin preámbulos. Víctor profanando cuervo para crear a su monstruo, que es realmente lo que queremos ver así que por ser ágil se llega a un punto on realidad empieza así Entonces, si de que no que a este, tipo, ahora es tu de, uh... bueno, te este recurso no solo me parece simpático sino que sirvió de inspiración para los capítulos de noche de bruja de los simpsons así que un punto más hay cosas en la televisión que son inapropiadas para los jóvenes como la siguiente media hora. Pero tengo más motivos para decir que esta película es una genialidad. Incorpora cosas que no están en el libro, pero que se volvieron icónicas, como Igor, el ayudante de Víctor, y eso es un punto. Y además incorpora uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. ¡Es en la del 57 no hay ninguna escena así y en la del 94 sí, pero menos épica. Así que otro punto para la de 1931 y tan icónica fue esta escena que la referenciaron mil veces. Let's arrive! Let's arrive! Let's arrive! Pero por lo que no se va a llevar un punto, la de 1931 es por el asunto de las muertes. En la del 57, Frankie no mata a nadie. En la del 31, un poco. ahorca un tipo y ahoga a una nena. Pero pareciera que lo hace sin querer. En la del 94, Frankie De Niro quiere venganza, como ya vimos en esta espantosa escena que no me canso de ver. I will have revenge. I stay. Y por eso le mata al hermanito a Victor y deja muy en claro que lo hizo a propósito. I took him by the throat, one hand, and him off the ground. Así que por la crueldad de Frankenstein, la del 94 se lleva a otro punto. Ni la del 31 ni la del 57 abarcan la segunda parte del libro. La del 31 lo hace en su secuela, la novia de Frankenstein, pero no cuenta. La del 94 sí. There is something I want. A friend. A friend. Amiga. Frankie quiere una minita para estar más tranquilo y Víctor le promete construirle una, pero después se arrepiente. Ay. <tose> <tose> <tose> Ay, ¿por qué habla tan lento? Le voy a bajar un punto a la del 94 porque a medida que avanza la película, Kenebrana actúa peor. Víctor se arrepiente de crear una Frankenstein entonces Frankie le arranca el corazón a la novia de Víctor. Bueno, es lo mismo. Frankie le arranca el corazón. Ah, qué cruel que es este Frankenstein, por favor. Cuestión que Víctor no aprendió nada y revive a su novia y acá es donde Kenebrana hace quedar mal a Elena. ¿Qué Grana le hiciste quedar mal a Elena, ¿estás contento? No te me. Y al grito de esta película es una mierda, Elena se prende fuego. Por abarcar esta parte de la historia, la del 94 se lleva un nuevo punto. La de 1931 y la de 1957 terminan con Frank que está emprendido fuego en una muerte medio ambigua. En la del 94, primero muere Víctor y después muere Franky que se suicida porque se hinchó las bolas de la raza humana. I am muy poético, pero la verdad que me gusta más la de 1931, donde una turba iracunda, enojada porque Frankenstein mató a una nena, lo acorrala en un molino y lo prende fuego. Me parece mejor narrativa y visualmente. Y así que por bastante diferencia y sin ningún tipo de imparcialidad porque esta película me gustó mucho, Frankenstein de 1931 es la mejor Frankenstein. ¡Felicitaciones! <risa>